Otra opción de configuración de Microsoft Project 2019 es la definición del tipo de calendario que se va a utilizar. En este caso podemos utilizar un calendario estándar que consideraría los días de trabajo de lunes a viernes o también podemos definir un calendario de trabajo de las 24 horas y en este caso, ya no solamente se considera un rango de jornada laboral habitual, que puede ser de 9 a 5 o 6 de la tarde, sino se consideraría, cuando selecciono 24 horas, se consideraría un rango de trabajo que puede incluirse las 24 horas del día. Esto si selecciono la opción de 24 horas. También puedo establecer un turno de trabajo nocturno en la noche, Inclusive, tiene otras opciones para poder agregar horarios personalizados que pueden ser para alguna sección o, o algún eh, grupo de trabajo en específico. Entonces, estas son por defecto las tres opciones básicas que tengo en el calendario de trabajo con Microsoft Project 2019.